Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy vamos a continuar con medidas de dispersión o medidas de desviación para datos agrupados. Así que, para no siendo más, comencemos. Para ello, vamos al computador para comenzar nuestro ejercicio. Nos encontramos ya aquí y vamos a tomar lo siguiente. Vamos a trabajar con la media que ya le hemos calculado en el anterior video. Si no, los invito a que lo vean para que se desatrasen y de esta manera no se pierdan. Vamos entonces a calcular lo siguiente. Desviación media, varianza y coeficiente de variabilidad, que son medidas de desviación. Y para ello miren que cambian las fórmulas. Acá tenemos un XY menos la media. El x y menos la media por la frecuencia y y acá vemos una sumatoria, perdón, x y menos la media al cuadrado por la frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar primeramente calculando la desviación media. Veamos cómo se hace. Para ello, traigamos nuestra ecuacióncita para que nos sea de utilidad. Ponémosla por acá y la ponemos de este lado. Esta es la fórmula. Que vamos a utilizar para calcular la desviación media. Que dice que la sumatoria de los i, bueno, de 1 hasta m, de los x y menos la media por la frecuencia respectiva. Todo eso dividido n. No olviden que n es la cantidad de datos. Entonces, determinemos primeramente todo esto para ir calculando. O sea que vamos a utilizar esta parcita que está acá para hallar nuestra. Eh, desviación media. Bueno, para ello entonces comencemos con lo siguiente. Vamos a poner acá igual como está dentro de barritas vamos a utilizar el valor absoluto. Vamos a poner entonces abs, valor absoluto del XY, que lo tenemos por acá menos el valor de la media que lo hemos calculado ya. Entonces vamos a poner acá media. Ahora, como vamos a utilizar la media y este valor no va a cambiar, entonces vamos a fijarlo, vamos a poner acá entonces el simbolito de peso, ya sabe cómo se hace y lo ponemos acá también. Cerramos el paréntesis y le damos enter. Ahora arrastremos esto para que aplique para todo. Aquí ya hemos calculado el xy menos su respectiva media en valor absoluto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a multiplicar por la frecuencia. Como ya hemos calculado este valor absoluto, no tenemos que repetirlo, entonces lo vamos a llamar, que va a ser el valor que tenemos acá, perdón, el valor que tenemos acá, por su respectiva frecuencia, que sería el FI. Le damos Enter, y ahora, arrastramos esto hasta este lado. Pero recuerden que la fórmula nos dice que es la sumatoria de lo, todos los términos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos sumar esto que acabamos de hallar acá. Entonces vamos a aplicar aquí, lo seleccionamos todos y le decimos el término sumatoria. Que es el valor que nos interesa. Ya aquí hemos sumado Acá entonces centradito. Vamos esto acá. Centrado. Y este valor es el que nos interesa. O sea que aquí ya hemos encontrado nuestra desviación. Pero todavía nos falta un pedacito nada más. Entonces podemos llamar ya ese valor. Que sería. El valor que está acá. Dividido. Sobre n. Y n es la cantidad de datos que tenemos. O sea que es, todo esto es igual. Dividido 30. O sea que esta sería nuestra desviación media. 8,32. Ya aquí hemos encontrado nuestro nuestra primera medida de dispersión, que es la desviación media. Ahora hagamos lo mismo, pero no con la desviación media, sino con la varianza. Vamos a determinar la varianza. Ahora continuemos con la varianza. Entonces, para ello. Apoyémonos de nuestra ecuacióncita para que no nos perdamos. Vamos a poner acá nuestra ecuación y de esta manera trabajar con ella. Miren que la fórmula cambia. Aparece ahora que elevado al cuadrado. Entonces, esto que hemos encontrado acá, la diferencia del xy menos el x o la media, esto hay que elevarlo al cuadrado y luego multiplicarlo por la frecuencia respectiva, para luego dividir por n. Entonces, primeramente vamos a calcular eso. Entonces, ya hemos calculado este x menos este valor de media. Entonces, vamos a, a llamarlo. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Miren que hay que elevarlo al cuadrado. Para ello, pues vamos a utilizar el símbolo gorrito. Si no saben cómo hacerlo, pues los invito, van a aprender. Van a, aplicar, a apretar la tecla Alt en la, la parte numérica, el 9 y el 4, y de esta manera lo van a hacer. Lo vuelvo a repetir, ponemos ALT, el 9, el 4, en ese orden, y de esta manera tengo ese símbolo grito, o símbolo potencia. Ahora, elevado al cuadrado, por, se ponen acá, por, la respectiva frecuencia, que va a ser, el F que tenemos. Y esto mismo lo vamos a hacer, hacia abajo, vamos a arrastrar hasta este punto y por último, ¿qué nos falta? lo mismo, miren que dice que se debe sumar o sea que vamos a aplicar la sumatoria de esos términos vamos a poner acá, seleccionamos todos y le damos la sumatoria pongámoslo centradito vamos el valor centrado y le vamos a poner acá negrita quiere decir que aquí hemos encontrado esta partecita de arriba de la varianza, entonces nos faltaría solamente, pues ya dividir por esto. entonces vamos a llamar a esa sumatoria que ya hemos calculado y la vamos a dividir por el número total de datos que es 30, entonces dividimos por 30 y hemos encontrado aquí ya nuestra nuestro valor de varianza, vamos a organizarlo un poquito, para que no nos quede tan grande vamos a reducirlo Aquí, perfecto. Entonces vamos a dejar como varianza el valor de 112,43. Ese es nuestro valor de varianza. No olviden que varianza se es, eh, simboliza como S a la 2. Ahora, solamente nos está haciendo falta calcular el coeficiente de variabilidad y con ello tendríamos todas nuestras medidas de desviación o de dispersión. Antes de continuar, quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de Industrias El Reflejo, limpieza y calidad que brillan. Una empresa especializada en productos para el aseo, tanto a nivel hogar como para instituciones. Los voy a invitar a que conozcan la página web y allí pueden averiguar mucho más acerca de todos sus productos. Entonces ingresan a Manizales.com, No olviden que es una empresa de Manizales Colombia. Y acá pueden ver sus diferentes productos. De igual manera, se pueden contactar sin ningún problema, ya sea en la página de inicio. Y pueden llamar a través del teléfono o también del de, WhatsApp. O también del teléfono fijo si se encuentran en Manizales o en una ciudad Aledaña en Colombia. Ahora. Continuemos con el tema. Vamos a calcular entonces ahora. Nuestro coeficiente de variabilidad. Entonces vamos a llamar. Ahora la ecuación de coeficiente de variabilidad. Y la vamos a poner por acá. No olviden que. Si tienen alguna duda. Pueden devolver un poco el video. Para que no se pierdan. Y vayan copiando cada una de las ecuaciones. De esta manera pueden ir corroborando. Cada uno de sus cálculos. Vamos entonces a calcular el coeficiente de variabilidad. Dice, que es? La varianza, pero entonces tengo que sacarle la raíz, porque miren que no es ese cuadrado sobre la media. O sea, que a este valorcito que está acá, hay que sacar la raíz. Y por último, multiplicarlo por 100. O sea, que necesitaría calcular primeramente la varianza para de esta manera calcular el coeficiente de variabilidad. Eh, un consejo, siempre que hagan esos cálculos de medidas de desviación, Háganlo en el siguiente orden. Simple. Primeramente desviación media. Luego la varianza. Y por último el coeficiente de variabilidad. Entonces ahora sí. Vamos a llamar este valor. vamos a decir raíz. Que quiere decir que le vamos a sacar la raíz. Al valor que tenemos acá. Y a esto lo vamos a dividir. Por la media que tenemos acá. Y por último que nos faltaría. Multiplicar por 100, no olviden que ese multiplicar lo está haciendo solamente para la parte de arriba y no la parte de abajo, por eso no pongo paréntesis Entonces le sacamos la raíz a la varianza lo dividimos por la media y lo multiplicamos por 100 y este valor que va a ser pues va a ser nuestro valor de coeficiente de variabilidad, entonces vamos a ir mermando acá y este sería pues nuestro valor de coeficiente de variabilidad Aquí ya hemos encontrado desviación media, varianza y coeficiente de variabilidad. Hemos encontrado nuestras medidas de dispersión. Con esto podríamos dar por concluido esta siguiente parte de nuestro curso de estadística. Los espero la próxima semana para que sigamos aprendiendo más acerca de cómo podemos seguir trabajando más esta tabla, esta tabla de datos agrupados. Así que nos vemos la próxima semana.